La Casa del chisque presenta Creme Brulee Ingredientes 3 yemas de huevo, 300 mililitros de crema de leche, 60 gramos de azúcar, una cucharadita de esencia de vainilla lo primero es colocar una bandeja con agua en el horno y precalentar a 160 grados centígrados en un bowl colocamos las yemas el azúcar y batimos hasta formar una crema suave y homogénea reservamos en un sartén colocamos la crema de leche una cucharadita de esencia de vainilla calentamos a fuego medio hasta antes de que entre en hervor reservamos a la yema de huevo le colocamos la crema de leche caliente y batimos fuertemente para evitar que se cuaje. Una vez incorporemos toda la crema de leche, usamos recipientes resistentes al calor y los llenamos las tres cuartas partes. Alcanzan para cuatro recipientes. Cuando tengamos los recipientes los vamos a colocar en el horno y los vamos a hornear durante 30 minutos. Pasados los 30 minutos retiramos y dejamos enfriar en una rejilla. Metemos a la nevera y al día siguiente retiramos, cubrimos. Con una capa fina de azúcar, quemamos con un soplete o una espátula caliente de forma pareja. Una vez hayamos quemado el azúcar, dejamos enfriar y estamos listos para disfrutar. Si les gustó este video, darle like, compartir y no se les olvide suscribirse al canal. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.